Ahora me critican porque la paso a tomando Los fines de semana yo no paro de beber Esa es la emoción. Porque rompeo con una y otra mujer, gozando y gozando, así vivo la vida, no fines de ser. ¡Penesito y santo! Estoy trabajando, uy, para divertirme y a nadie le pido nada. Digo, compañero, que la vida es una sola. Que el día que me muera, nada me va a llevar. Le digo, compañero, que la vida es una sola. Que el día que a otro, tomando y tomando, la paso sabroso, tomando y tomando, y miren como la gozo. Los lunes tempranito, regreso a trabajar, buenecito y santo, sin guaya y sin nada. Los lunes tempranito, regreso a trabajar, buenecito y